Hello. Bueno, tenía que pasar. Me han preguntado ayer qué pasa con el aceite de palma y si podía dar enlaces sobre este tipo de aceite, que ahora mismo está un poco de moda por la polémica que tiene. Esto está muy bien. La gestión del conocimiento es empezar a tirar del hilo y buscar referencias sobre aceite de palma en este caso. Así que... Allá vamos, unos cuantos enlaces escogidos para que los leáis vosotros y toméis vuestras propias conclusiones y sobre todo tiréis del hilo y sigáis investigando. Muy bien, pues aquí estamos. Mercavío tiene un post del 14 de febrero sobre qué es el aceite de palma y si es realmente perjudicial. Lo interesante es que aquí ya explica que el auge del aceite de palma ahora se debe a que se ha utilizado... ...para sustituir a las grasas hidrogenadas... ...que realmente tenían muy mala fama y que son muy perjudiciales... ...lo que pasa es que se ha sustituido las grasas hidrogenadas... ...que se usaban mucho por un aceite, el más barato... ...el aceite de palma, que tiene unos compuestos de, grasos, de ácidos grasos saturados... ...que en realidad no son muy, muy beneficiosos. Eh, ¿Cómo podemos extender esto? Pues eh, el comidista, Miquel López Iturriaga... Tiene un post de ayer mismo donde dice por qué es malo el aceite de palma. Porque está bastante claro de que el aceite de palma es bastante malo. La razón es porque sus grasos, sus ácidos grasos saturados no son de los realmente buenos. Los, las grasas saturadas siempre hemos dicho que son las malas, ¿no? Que son las malas de la película. Ahora ya las investigaciones están distinguiendo entre ciertas grasas saturadas y otras. Bueno, pues el aceite de palma tiene de las otras, de las que no son para nada buenas. Viene muy bien explicado en este post que tiene que ver la, el aceite de palma con la elaboración de alimentos y la cosmética y qué pasa con la reglamentación, ¿vale? La reglamentación europea de alimentos. Muy bien, una cosa que me gusta mucho, que ha hecho el país, son estos vídeos, como ahora estoy muy metido en video marketing, estos tipos de vídeos que muchas veces ya habréis visto en Facebook, están muy bien, porque en un momento, en un minuto, poquito más, te explica cosas simplemente con imágenes y contextos. Bueno, pues aquí tenemos, lo han puesto en su Twitter y también en sus redes, un pequeño vídeo muy chulo sobre el aceite de palma, que, nada, os lo enlazo aquí abajo en la descripción. vale. Pues tirando del post del comidista se encuentra en carro de combate, que son unos pedazos de post, una lista de productos y marcas con aceite de palma. Ahora ya solo falta identificar dónde están. Este post está muy muy muy bien, explica pues por ejemplo los diferentes nombres con que nos podemos encontrar el aceite de palma en los ingredientes, aceite de palmiste, grasa vegetal, sodium palmitate, para que no nos la cuelen, ¿no? Y las principales marcas que utilizan este aceite, pues nada, lo típico. Unilever, Nestlé, Kellogg's, L'Oreal, Burger King, McDonald's... E incluso una lista de productos que contienen aceite de palma. Este post, además, se actualiza cada poco. Ya tiene dos actualizaciones. Para que leáis un poco más, mitos y verdades sobre el aceite de palma de Doctísimo. Una web que está bastante bien y donde pues, explica las cosas fenomenal. Y ya como último enlace, palma, palmera coco no hay que confundir el aceite de palma con el aceite de coco la palma no es la palmera es otro tipo de planta ¿Qué pasa con el aceite de coco pues nos volvemos a mercabio y hay un post de mi socia espe que habla del aceite de coco un buen post porque el aceite de coco es todo lo contrario al aceite de palma el aceite de coco es muy beneficioso y aunque tenga grasos, ácidos grasos saturados incluso más que el aceite de palma son de los buenos son de los ácidos grasos saturados buenos, y aquí viene explicado. ¿Vale? Pues muy bien, aquí están estos enlaces, ¡Ah! ¡Oh! que me quedo sin aire. Estos enlaces sobre el aceite de palma. Espero que los leáis, que cojáis vuestras propias conclusiones y a seguir preguntándome y poniéndome retos.